Amigos, hemos escuchado de manera plena las definiciones de lo que es actitud con P y actitud con C. Arileida Mateo, como siempre, hoy dando cátedra hacia quien enfocado. Aris, queda pendiente ver que nuestra audiencia, ante usted que se siente identificado con estos planteamientos, la suya pudiera ser con P o con C, pero al final sería la actitud. Aris, recomendaciones para poder superar este mal que todos tenemos en nuestros claro. hombros. Vamos a enfocarnos en la actitud con C, porque ya sabemos que la parte de la actitud con P, tú con entrenamientos, con capacitaciones, con estudios, tú lo mejoras, pero esto ya es un trabajo interno, entonces vamos a más hincapié en esto. Lo primero es que tenemos que examinar, no conocernos. O sea, yo tengo que estar consciente de que tengo actitudes que debo mejorar. ¿Y cómo lo puedo saber? Bueno, veo los resultados que he tenido en el paso del tiempo con mis relaciones personales, familiares y también las laborales. Eh, ¿No se le agregan también las de pareja, Zaya y Leida. Claro, claro, es, es el principal centro, ahí donde Excelente. tú te muestras tal cual eres. Sí, sí. Entonces es bueno que tú te veas en esos entornos para que veas cuáles actitudes tú debes cambiar. Es importante, a nosotros no nos gusta, a los seres humanos, porque siempre nos gusta que nos digan las cosas positivas, pero que recibamos feedback de las personas sí. cercanas a nosotros, sea un familiar, sea un, un compañero de trabajo, que nos diga qué observan en nuestra conducta, que ellos entiendan que no es grato, que debamos cambiar. Sí. Y ser inteligentes emocionalmente para recibir estas retroalimentaciones cuando no son positivas, porque eso te va a hacer identificar oportunidades de mejoras consciente de que debes cambiar, o sea, sí, yo debo cambiar, comprometerte con que tú debes cambiar. Y te pones a pensar en el paso del tiempo, tanto en lo laboral, como en, lo, en las relaciones de pareja, como en tu familia, cuáles cosas te has saboteado, cuáles cosas tú has dejado de alcanzar por esas actitudes que ya tú previamente identificaste que necesitan un cambio en tu vida. Además de eso, tú tienes que hacer una lista de esas actitudes, una lista tú haces de esas actitudes que tú debes mejorar. Y llevar una especie de diario. En un día cualquiera, tú vienes y observa cuáles de esas actitudes te salen para tú hacerte consciente. Wow, eh, digamos que es la crítica, por decirte, ¿no? Entonces, tú observas qué tantas veces tú criticaste en el día. Y ser consciente de ello para tener como una especie como de, de alerta o de bandera roja de me salió. Porque tú tienes un compromiso con cambiar esa actitud. Entonces, lleva ese registro permanente de las actitudes para ver cómo va tu proceso de cambio. Y comprométete con ser una mejor versión de ti mismo. Que si esas actitudes te sabotearon en el pasado, con tus relaciones, con tu familia, en el entorno laboral, pues tú te comprometas en lo adelante, exhibir de ti una mejor persona. Pero tiene que estar... Consciente de ese cambio, comprometerte con ese cambio, manejarlo adecuadamente y nada, es un asunto interno, es una capacitación no te lo vas a resolver, eres tú mismo porque es una mirada a tu corazón, es un mirada, una mirada a tus maneras de ser y solamente tú tienes que comprometerte con ese cambio que se pueda generar en tu vida. Aris, lo que tú estás diciendo nos debe resultar preocupante a todos, porque hasta yo me siento colocado en esa posición de lo que todos. tú estás expresando, todos nos podemos colocar allí. Ahora, Aris, tú hablaste de ti, recomendaciones, pero siempre hay una parte que es muy difícil para nosotros cambiar lo que somos dentro. Sí, eso es así Para nosotros lo más difícil es poder cambiarnos nosotros mismos así es. Somos buenos dando recomendaciones, dando consejos Pero para actuar sobre nosotros Suele siempre ser, ser lo más difícil, y ¿Qué hacer con este yo, con este ego que siempre tenemos consigo? Lo que te decía ser consciente Porque tú tienes que analizar los resultados que tú has tenido en la vida Si esos resultados no han sido lo que tú has procurado Entonces analízate Casi siempre tendemos a buscar la, la responsabilidad en un agente externo pero no, búscate en ti, wow si si no si ese proyecto no dio resultado si esa relación no funcionó si en ese empleo me desvinculaban por mi manera de ser, entonces ¿qué responsabilidad hay para conmigo? entonces ser consciente de que en todo lo que ha ido pasando mis actitudes es lo que ha estado incidiendo y como te decía comprometerte, comprometerte no es fácil, sí. no es fácil porque generar esos cambios internos si no hay un compromiso, un compromiso sincero, si no hay práctica de hábitos, hábitos saludables, sería un poco difícil, pero si tú te comprometes y como va yendo tu registro y te va comprometiendo con ser mejor cada día, pronto esos hábitos y esas actitudes que te sabotearon, lo que se van a constituir en lo adelante es en apalancadores, como uno sí. le decimos, ¿no? eh, apalancadores porque te van a, a, a motivar y te van a llevar a que tú alcances lo que tú andas buscando. Entonces, esto es un tema de actitud La actitud define tu éxito o define tu fracaso. Esa ari, es la verdad. Ari, tenemos como primer tip lo que sería llevar un diario para anotar esas cosas y tener sí, el control del manejo. Exacto. Entonces, ¿qué otros tips también le podemos dejar a la audiencia, ari Leida? Eso de la retroalimentación. A nosotros no nos gusta que nos retroalimenten, porque lo vemos como que nos están criticando. Pero si tú eres una persona que, te, que tú sabes que te ama, que quiere lo mejor para ti, que quiere que tú avances en la vida... Cuando te dicen, mira Robert, mira Aris Leida, tal cosa, tú la debes cambiar. Entonces, ser enseñable. Eso se llama personas enseñables. Personas sí. que saben escuchar, personas que agarran la sugerencia y la convierten en oportunidades de mejora. Si tú eres de esos que no son enseñables, que ven en eso es una crítica o una manera de dañarte, pues entonces tienes que desmontarte de ahí. Entonces tienes que ir transformando tu entendimiento y saber que tu compromiso es con ser una mejor persona cada día. Una especie de desaprender a Aris Leida. Lo que se decimos, aprender a desaprender, exacto, exacto. Aprender a desaprender en cuanto a nuestras actitudes, Aris, pudiera ser esto. Exacto. Tú no has escuchado personas que dicen, de esa gente que sueltan las cosas a quemar ropa, que dicen, sí. no, es que yo digo la verdad porque yo soy una persona que me caracterizo por decir la verdad. No, si tu verdad va a hacer daño, si tu verdad va a lastimar, si tu verdad va a lacerar el equipo, si tu verdad va a lacerar a tu pareja, no, tú tienes una oportunidad de mejora, en esa forma de decir la verdad, tiene que ser una verdad en amor, y tiene que ser una verdad en misericordia, y decirla, y decirla con humildad y con mansedumbre entonces no es una actitud positiva decir esas verdades como mucha gente hacen al albe de esto de que yo le pelo a su plátano a cualquiera donde sea yo le, yo le pelo su plátano <risa> donde quiera y, y donde hombre? yo mato la vaca hay la de huello <risa> y, <risa> y hemos, hacen alarde de eso hemos escuchado y, eso. y hacen y hacen con esto que la gente entienda que esto es una virtud que yo tiene, que yo le veo la cosa a cualquiera en su cara yo no tengo que ver yo desenmascaba que tengo que desenmascarar yo le donde yo mato la vaca hay me mi mito la de huello entonces son negativas estas actitudes tú te pones, a esas personas que suelen decir eso tú te pones a evaluar cómo ha ido la marcha de su vida en términos de relaciones y han sido pésimas, porque quién va a querer estar con una persona que, que siendo abanderado de la verdad según ellos, lastima hace daño, maltrata baja la autoestima ofende, sí. no la verdad se dice en amor la verdad se dice con misericordia la verdad se dice con compasión pero sobre todo, tú tienes que mirar qué tú vas a causar en el otro al momento de decir eso. Y si vas a dañar, no vale la pena. Muy bien. Aris Leida, creo que con estas recomendaciones, a partir de ahora, todos vamos a cambiar nuestras actitudes. Pero Hay muchas actitudes que cambiar realmente. Importante. que Sé que muchos de nuestros televidentes se preguntan, ¿qué yo puedo hacer para mejorar mi actitud laboral? alcanzar una mejor posición donde yo estoy, cómo yo puedo proyectar mis actitudes de forma tal que sean positivas hasta de manera económica. Aris Leida? Así mismo es. Nos enfocamos mucho en la parte académica, sí. de adquirir conocimiento, de que, de adquirir habilidades, de adquirir destreza, pero nos olvidamos la parte de las actitudes. Y como yo te decía, si bien es cierto que lo otro es importante porque te abre puertas, uh -huh. te abre puertas, el intelectual, el que maneja conocimiento, el sí. que tiene habilidades. Pero cuando tú entras en interacción con los demás, un fiasco. Entonces, ¿de qué sirve? Tienes muy, que irte, serio eso, sí, tiene que irte en las dos vertientes. Eso es lo que va a garantizar que tú atraigas de entrada, pero que a la vez también permanezca y crezcas en la posición donde te dieron la oportunidad de tu ingresar. Y eso solamente se consigue con las actitudes. De hecho, la, la organización está más dispuesta a, em, a emplear recursos capacitándote, adiestrándote, sí. ¿verdad? pero sí. que tú tengas las correctas actitudes. Porque cuando tienes las correctas actitudes, no hay un plan de entrenamiento, no hay un plan de capacitación que pueda con ello, porque es una responsabilidad individual de cada persona. Aris, por lo que tú has dicho, al parecer ya el ego no dejó de ser una herramienta para alcanzar buenas posiciones, ni esa supuesta sobrevaluación de autoestima que muchos venden. Nada que ver, na nada que ver, nada que ver. O sea, siempre las buenas las buenas actitudes, ese ego desbordante, sí. Eso causa problemas en nuestras relaciones y, y tú lo sabes y lo que nos escuchan también lo sabe. Cuando una persona tiene ese ego desbordante de, de de esas malas actitudes, pues esto se convierte en un enemigo y ese enemigo entonces es interno, un amigo un enemigo que está dentro de sí mismo. Y como está dentro de ti mismo, solamente tú de manera consciente y de manera intencional es que debes estar dispuesto a trabajar con todo aquello. Aris, se nos agota el tiempo, pero quisiera Ay, pena. quisiera aprovechar contigo, tal vez en esta parte ya en la, en la postrimería de tu participación. Aris, ¿será que tenemos que trabajar más hacia adentro que hacia afuera para poder proyectar mejores actitudes en el momento que sea necesario, Aris? Eso es así. Una, una persona con buenas actitudes, con buenas maneras de ser, se convierte en un imán para todo. Un imán para todo. Como te digo, en tu ambiente social, en tu ambiente familiar y en tu ambiente laboral. Porque todo el mundo quiere estar cerca de alguien que tenga las actitudes correctas. Esa Ahí persona es. que, que siempre está colaborando, esa persona que siempre está positiva, esa persona que ve siempre el vaso lleno, no, me, no medio vacío, sino medio lleno. Sí. Esa persona que, que ante cualquier cambio en su vida lo asume con la mejor manera, que tiene esa palabra siempre para alentar, para, para emprender los desafíos. Eso es un imán o como dirían lo, la gente del Coaching son se convierten en invitaciones irresistibles para cualquiera. Excelente, Arisleida. Como siempre, magistral, tu participación pendiente a la próxima semana, porque yo creo que lo que se está tocando aquí es de interés para todos nosotros. Hasta a mí me tocó mi poquito. ¿eh? Yo no démelo, <risa> hasta a mí también. <risa> a mí yo tengo dos tazas de lo que han servido aquí hoy, Arisleida. ¿eh? De eso es lo que se quiere realmente, que sirva de edificación y de aprendizaje para cada uno de nosotros, porque sí. estamos en, en este ciclo de aprender a desaprender. Eso es así. A partir de ahora todos vamos a desaprender para poder lograr mejor actitud cada día. Así Gracias es. Ari. Gracias a ti y, y estamos aquí. Hasta la próxima. Eso es así. Así que nos vemos la próxima semana con Ari Leida Mateo. Pero nosotros seguimos en un momento con todos ustedes con el contenido de este su espacio Enfocado.